Nivel de confianza es una pieza de arte interactivo que consta de una cámara de reconocimiento facial entrenada con los rostros de los 43 desaparecidos de en iguala México. Al situarse frente a la cámara, el sistema utiliza algoritmos para encontrar los rasgos faciales de los estudiantes más parecidos a los suyos, generando un nivel de confianza que muestra qué tan acertada es esta coincidencia, expresada como porcentaje. Los algoritmos de vigilancia biométrica utilizados, Eigen Fisher y LBPH, suelen ser utilizados por las fuerzas militares y policiales para buscar personas sospechosas, mientras que en este proyecto se utilizan para buscar víctimas. La pieza nunca logrará una coincidencia positiva, ya que sabemos que los estudiantes probablemente fueron asesinados y quemados en una masacre en la que participaron el gobierno, las fuerzas policiales y los carteles de la droga. Pero el lado conmemorativo del proyecto es la búsqueda incesante de los estudiantes y la superposición de sus rostros con los rasgos faciales del público.